Betania Costa asegura que de las autoridades no acudir al llamado, paralizarán la docencia por más de una semana, debido a que los centros educativos Juan Sánchez Ramírez y el Florida Hernández no están aptos para ofrecer el servicio. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.